Buenas, hoy es el 7 de agosto 2020 y estamos tres mosquiteros para leer el libro de Jack esta semana. A ver si alguien más se une. Pili me dijo que no podría venir hoy y es en primera visa cuando no va a venir. Y Daniel ha dicho que um, no ha llegado a casa todavía, así que no cree que puede alcanzarnos. A lo mejor aparece David o, o Ernesto o... No sé, ya veremos quién más puede aparecer en medio de, de la sesión. Bueno, ¿quién quiere empezar? Pinto, Pinto, Gogorito, ¿quién quiere empezar? Pues yo empiezo. Ok. Eh, automóviles. Vehículos aerodinámicos prove proveerán transporte de alta velocidad, eficientes en el uso de la energía y con un alto grado de seguridad. Algunos vehículos podrán tener ruedas, mientras que otros serán equipados con dispositivos de levitación magnética o flotación aérea. Los vehículos estarán equipados con tecnología de reconocimiento de voz, lo que permitirá a los pasajeros solicitar su destino por comando vocal. Sistemas de monitoreo automáticos entregarán un reporte detallado cuando los vehículos requieran servicios y se transportarán a sí mismos a los puntos de mantenimiento y revisión técnica. El uso de energía eléctrica limpia y no contaminante permitirá la operación silenciosa de los vehículos. Dispositivos con sensores de proximidad, unidos automáticamente a los controles de velocidad y al sistema de frenos, permitirá evitar las colisiones entre vehículos. Una membrana protectora por todo el interior del vehículo constituirá una medida de seguridad adicional. Dentro de las ciudades existirán transportadores horizontales, verticales, radiales y circulares que suplirán muchas de las necesidades de transporte eso puede ser nuevo, hay... no, vamos a ir segmento por segmento ya que somos tres <risa> um, esto de, de recuerda que este libro fue escrito hace ¿cuántos años? lo dijimos el otro día como 7, ocho, no, más ¿cuántos años? del ¿2012? De 2000, a ver. A ver. 2007. 2007, fíjate, hace 13 años, pues sí. ya tenemos coches así, que se van con sí. voz y, y esto, y, y increíble. Daniel tiene un coche uh, que se dirige solo, ¿eh? ¿Daniel? ¿Cuál Daniel? ¿El, ¿El PUC? Sí. Ah, ok, ok. Sí. Ya me, pues. me hizo una llamada para aclarar un par de cosas justo antes de vuestra sesión del OP. Y me dijo, sí. estoy hablando sin problema. Dice, porque estoy en un coche que se va solo. Guau. <risa> wow. oh, cool. sí. um, y la, que los coches se pueden llevarse a sí mismos al punto de... Re, eh, ...revisión y todo esto, Uf, qué maravilla, porque yo para llevar al, al mecánico mío, tengo que llevar... ...porque hay, varios, hay muchos mecánicos, ¿no? Hay uno incluso que puedo ir caminando, pero no me fío de él. Porque un par de veces ha, me ha hecho cosas raras. Y el que ahora mismo estamos más confiados en ellos, es en un polígono de estos industriales... ...entonces tengo que llevarlo y luego coger un taxi, porque el autobús pasa dos veces al día... Entonces, para nosotros es un, un problema dejar el coche a que lo reparen y tal, ¿no? Y la, el tema esto de una membrana protectora por todo el interior del vehículo. Hay un vídeo donde Jack habla de esto, ¿no? De que el airbag solo, te, solo está enfrente y te puedes sofocar. Eh, no, y, y te puedes ir de lado. Una, una amiga mía se mató en un accidente de coche porque... El, coche la, el otro coche la pegó de lado y pegó la cabeza contra el costado del, del coche, o sea que... Sí, fue muy fuerte. Sí, digamos que ese, ese también es interesante. Yo pensaba como que hace unos años, digamos hace unos cinco años, por lo menos así aquí en Colombia, sí. si yo le hubiese leído este párrafo a, a la gente, Creo que hubiesen dicho, como que bueno, sí, pero eso va a pasar en 100 años o algo así. Y pues esa tecnología está prácticamente ya lista. O sea, eso. digamos, hay un modelo de negocios como el de Uber, que digamos lo que decía Jack de no dejarlos como lo en par. ¿Cómo? Se te fue la voz. ¿A ti te, a ti te también, voz? Jake, que se te cortó la voz de Mateo un momento? No, no, yo sí lo escucho bien. Perdón, okay. de si es decías, Mateo. Se fue tu Pero video pantalla. Sí, lo he apagado porque sí. estoy fumando. <risa> <risa> <risa> ¡Hola, Tania! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Y tú? bien, gracias. Perdón por entrar tarde, es que estaba un poquito ocupada. Tranquila, no pasa nada, lo interesante que estás. Vale. Mateo, perdón, gracias. te interrumpí, repite lo que decías, por favor. Pues eso que, digamos, en, en Colombia yo imagino hace unos cinco años yo hubiera leído este, este párrafo y hubiesen dicho por ahí en 100 años, y ahorita ya. está prácticamente ya. Eh, y, y sumado a eso lo que decía Jack de de que los carros, por ejemplo, andan en un parqueadero horas y horas, y pues es un recurso que pues que no se está utilizando, se me está malgastando. Entonces, ahorita ya cosas como Uber, que bueno, es como un híbrido, obviamente, pues porque es todavía de pago y cosas así, pero, pero como que se acerca ya y, y me parece como que hacer esas analogías a gente que esté entrando como al, a, apenas uno les esté mostrándolo del proyecto Venus, de pronto, no sé, de pronto puede ser útil, como para que no lo vean tan ciencia ficción o algo así. Ajá. Sí, yo, yo quería decir que, bueno, dos cosas. Una, que, que es cierto, como decía tú que, que ya existen, pues, existe esa compañía Tesla y, y carros del Ojo de otros, como BMW, o unas marcas ya, ya tienen también esto de... de automóviles que se conducen por sí mismos, por sí solos, entonces um, la, la, lo bueno sería, lo ideal sería que, que todos los carros tengan esa, esa, esa capacidad de, de conducirse por sí mismos y por un lado uh, desaparecería el, el trabajo de, de ser chofer, sería uno de los trabajos que hicieran cuando se, se automatice realmente esa industria y, y otra cosa que, que me acuerdo de haber visto o leído de una estadística que hace unos dos, dos años me parece ya hubo una primera fatalidad por, por causa de, de un carro autónomo que no pudo frenar o algo así pero mató a alguien entonces la gente se alarmó mucho pero creo que la verdadera pregunta es cuántas muertes causan los seres humanos entonces hay que ponerse a pensar y, y que la gente compare. Que es una muerte por, por inteligencia artificial, pero millones por uh, uh, conductores en, en estado etílico, existe negligencia, no saber, estar texteando y haciendo esto. Entonces, por ese sentido, en ese sentido las máquinas nos liberarían de esa carga. Eh, es una responsabilidad tremenda también. Y lo otro, lo que mencionabas, Mateo, de Cómo como se desperdician los recursos y como decía también Jack es cierto tan concesionarios los que venden carros están un montón de metal y, y otros materiales materiales materiales preciosos desperdiciados prácticamente cuando podrían ser casas podrían ser algo más sí sí sí y de, uh -huh. hola David buenas tardes o buenos días hola cómo David? estamos Bien, bien. Y con un sistema de transporte eficiente, público, no, no haría falta tanto coches de todas formas. Claro, existen, o sea, me parece, en alguna ciudad europea, no me acuerdo cuál, pero también existen eh, camiones, imagina hacer uh, de, distancias bien largas que el chofer no se quede dormido mm. y que se, se realice esa, ese comercio, lo que sea que hay que transportar. Eh. Y nuestro transporte público ahora mismo, el, el privado, porque solo tenemos público en la, en la capital, en Palma. Todas las otras de la isla son privados Y tienen a los pobres conductores que llegan tan justo a sus destinos, si no llegan tarde, porque sobre todo en verano hay mucho, mucha gente, entonces, tardan mucho en las paradas y tal. Y, y apenas tienen tiempo de ir al baño. Menos tomar un café para despejarse y hacen ...rutas largas y en verano que hace calor... ...y ahora sin el aire acondicionado... ...en los autobuses... Buses ...por el tema del COVID y todo esto... ...tiene que ser horrible... ...yo no he ido en autobús... ...no he tenido que ir en autobús... ...pero me imagino una amiga mía sí ...y dijo que lo pasó fatal... ...fatal porque cogió el autobús... ...el que va a la ruta más larga ...porque perdió el otro... ...y tardó como una hora y cuarto... ...hora y media en llegar al, al Palma... ...y dice que fue una tortura... Con la máscara, yeah. sin aire acondicionado, horrible. Bueno, seguimos. Um, David, estamos en la página 48 uh, y vamos a empezar con el, el parte que dice trenes y monorieles. Jay, ¿quieres le y, uh, leerlo tú? Claro. Trenes y monorieles de levitación magnética sistemas masivos de transporte. Cuando estos trenes de levitación magnética de alta velocidad estén aún en movimiento, un segmento o vagón individual de pasajeros podrá ser levantado y retirado a un costado. Estos vagones desmontables son luego desviados al destino de sus pasajeros, mientras que otros vagones desmontables con nuevos pasajeros lo reemplazarán inmediatamente. Este método permite que el cuerpo principal del tren permanezca siempre en movimiento ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia. Además, los vagones desmontables están especialmente equipados para proporcionar una amplia gama de servicios. Esos trenes y monorieles de levitación magnética de alta velocidad se utilizarán para el transporte interregional. ¿Ivo? No, comentamos cada segmento por sí solo esta semana, creo. Esta... Uh, este, este de que la, los vagones desmontables creo que lo comentamos la semana pasada con los barcos ¿no? de, de, de carga, de transporte de productos y tal y hablamos de los aviones también que podían tener esto y si mal no recuerdo la imagen este del tren creo que lo hizo Roxanne cuando ya la enseñaba a dibujar creo que esto es uno de los dibujos de Roxanne si mal no recuerdo <risas> Porque tienen, ahí en Venus tienen todas estas imágenes por todos lados, uh, en, el, en el domo donde viven, en el domo donde yo estuve, en los domos con los modelos y, y hay otro también que es de ella, que tienen ahí en exposición. Uy, bueno, va, uh, aquí viene uno muy chiquitín, Puentes, voy a ser yo la que le hable. tengo la, tengo un vago encima. Yo quería decir una cosa final. Sí, Yo perdón. en un momento nosotros con, con la familia de mi mamá hacemos tertulia los domingos y, y les mostré en una ocasión tecnologías que, o sea, tecnologías como que se veían en el proyecto Venus y que ya y que estaban más o menos, digamos, en cierto al menos en cierto grado de desarrollo. Y les mostré sobre la Hyperloop y les hice la comparación de las imágenes del Proyecto Venus de, de sus trenes magnéticos y junto con las del la Hyperloop de Elon Musk y todo esto, y les pareció muy interesante, o sea, como que les gustó mucho, o sea, me pareció que fue de las veces que más como que, no sé, como, se, como que vieron que el Proyecto Venus de pronto era más realista que en un principio de pronto hubiesen pensado, me pareció, entonces... Parece interesante. Mira qué bien. Yo me acuerdo en la, en la vieja página web tenían una sección de tecnologías actuales y ponía al principio algo como que uno de los problemas a que nos enfrentamos es que la gente no está informados sobre el estado de la tecnología hoy, que realmente no saben lo que existen. Y te puedes flipar. Cada día aparecen más cosas, robots que hacen esto y el otro y... El otro día vi un, un robot muy simpático de, en, los, en los hospitales que la enfermera le manda a buscar sábanas limpias o una toalla limpia o la medicación y él, le ahorra un montón de horas de trabajo de, porque dice, dice la enfermera es que muchas de nuestras horas son pasadas y yendo a buscar y traer cosas y este robotito lo puede ir a hacer y además está eh, programado para ser Uh, para hacer, um, por ejemplo, saludar en el pasillo y, y cosas así. Le han dado un nombre, no me acuerdo el nombre, pero me, me ha parecido muy gracioso. Y hay, hay cosas que realmente son súper, súper, súper divertidas. Y por supuesto, todo lo que salva la vida y, y esto es increíble. Bueno, pasamos a las puertas. Estos elegantes puentes están diseñados para soportar cargas de compresión, tracción y torsión gracias a la simplificación de sus componentes estructurales. En algunos casos, trenes de levitación magnética pasarán suspendidos por debajo de la calzada del puente. Cuando fui a Dinamarca, en, en enero del año pasado, eh, fui en el famoso tren este que va Uh, ...desde Suecia a Dinamarca, no sé si lo conocéis... ...y hay una parte que va por debajo del puente... ...va, va por encima del agua, luego hay un momento que está... ...debajo del agua, hay un túnel... ...y luego está debajo del riel, o sea que es... ...fantástico, lo, lo único es... ...que se veían todos los, los... ...los barrotes de metal, todo el... crisscross. entonces no tenías una vista clara de todo, siempre estaba con las barras negras pero fue una experiencia muy curiosa yo tenía interés en, en ir por el puente este porque había visto un, una serie de televisión con que está basado en el puente este y eh, entonces saber que iba a pasar por el puente me, me llamó mucha la atención Tania ¿quieres leer sobre los transportes aéreos? Sí Venga entonces, transportes aéreos. Estas aeronaves de despegue y aterrizaje vertical transportarán pasajeros y carga por medio del uso de columnas de aire a través de vórtices circulares. El helicóptero tiene un centro estacionario en el frente, alrededor del cual hay rotores propulsados por motores en las puntas. Las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical son propulsadas por una variedad de técnicas, desde turbinas hasta propulsión a chorro. Están diseñadas para combinar la mayoría de los atributos deseables de las aeronaves de ala fija, helicópteros y plataformas volantes. El viaje interconectal, intercontinental se logrará mediante la combinación de avanzadas aeronaves y trenes de levitación magnética de alta velocidad, todo integrado en un sistema de transporte mundial. Estos estos tienen algunos modelos en, en Venus, sí. estos aviones y cosas, y, y tienen 60 años los modelos. O sea que Jack era muy... Futurista. Por eso en algunos, algunos. Sí. Sí, sí. David, ¿quieres leernos sobre las aeronaves del futuro? Sí, ya voy. Aeronaves del futuro. Dado que los aviones militares dejarán de ser necesarios en una economía basada en recursos, el énfasis se trasladará a. Al desarrollo de avanzadas de avanzados vehículos de emergencia, prestación de cuidados médicos y transporte público. Aquí hay un ejemplo de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, que cuentan con tres turbinas sincronizadas, las que permiten una maniobrabilidad excepcional. La configuración en alas delta de estas aeronaves es controlada por medios puramente electrodinámicos eliminando así la necesidad de contar con alerones, elevadores, timones y aletas compensadoras o cualquier otro dispositivo mecánico de control, además de proporcionar una mejor maniobrabilidad y cualidades aerodinámicas excepcionales. Me, eh, excepcional. Esta innovadora tecnología sirve también como un sistema antiescarcha. En caso de un aterrizaje de emergencia, expulsarán todo el combustible para evitar incendios. No sé si habla de los helicópteros, no, no habla de los helicópteros, pero tiene ahí en Venus unos helicópteros que parecen, bueno, son circulares y luego tienen, o sea, son circulares y luego tienen las aspas así, no como el helicóptero de ahora, que tiene encima del techo y luego atrás tienen la cola, que tiene que tener una cosa para que no se pierda el equilibrio el, el helicóptero. Realmente es fascinante la ideas que tuvo ya de esto, ¿no? Y, sí, si, una, y si un avión puede elevarse así, también, dime. Y, digamos, me parece súper interesante cómo todo está conectado, ¿no? O sea, él decía que él se había basado en el cuerpo humano para, para hacer las cosas, porque la forma de, de hacer las cosas aquí es como... Pues, si alguien tiene plata, puede poner el edificio donde básicamente casi que quiera. Y, y entonces se desparrama todo edificios de diferentes tamaños, etcétera, eh, que reflejan más como los intereses de los que tienen plata, las ciudades, pues que, pues, que realmente un diseño para la gente. Entonces, no sé, me parece, parece chévere como esa interconexión entre todos los diferentes sistemas de transporte y eso a ver. la verdad es que, yo sí. digo que yo digo que es tecnología de punta disponible para todos no y pensado en las mayorías sin ningún tipo de bueno yo creo que eso ya lo tuvo claro en un momento no y a partir de allí fue que él como le dice dejó rienda suelta a todos estos diseños que lógicamente pues con su basamiento técnico y factibilidad de funcionamiento, pero se nota que él pensó mucho más allá, es impresionante de verdad, cuando tú lo ves en perspectiva, él visualizó mucho y se nota que el dinero para él, eso, pff, qué es esto, por favor, esto es más bien que es un, una limitante, vamos todos para atrás, o sea, esto hay que desaparecerlo, o sea, yo creo que él si él hubiese vivido más con su mente lúcida, como debe ser, que asumo que vivió hasta el último día así, eh, pudo haber hecho muchísimo, que de hecho es suficiente. Yo creo que hizo más que cualquier otras personas a nivel de diseño e inventiva pudo haber logrado. Pero, o sea, lo que queda ahora es esa etapa, digamos, nosotros y los que vienen detrás de nosotros, que sigamos en el proyecto, comprobarlas, ponerlas a funcionalidad. ¿no? Pero yo, yo, en lo personal, creo que sí, o sea, ese futuro es totalmente factible y lograble. Pero hay que escarbar bastante en el sentido de conocimiento, aprendizaje y muchos cambios. Paso a paso. Totalmente de acuerdo. Paso paso. Quería, quería decir, um, bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Mateo. Y que hay que, que recordarle a, a la gente que la tecnología ya existe. Ya, ya existe, solo que no está disponible para todos. Pues, he visto unos videos de prototipos que ya que son carros y también pueden despegar y funcionar como helicópteros entonces la gente tiene que imaginarse cómo sería de mejor la vida en una ciudad sin el tráfico poder despegar y llegar a tiempo a un lugar que a todos nos ha pasado que el tráfico alguna vez nos, nos retuvo, pero la gente tiene que, que imaginarse que sería totalmente superior la manera de, de vivir Posiblemente el haber vivido las ciudades limpias de tráfico estos meses y ahora que estamos otra vez con coches está volviendo a, a ensuciar todo yo creo que la gente se han dado cuenta de que los coches son un problema y que es mucho más limpio sin ellos yo digo y estoy seguro de que este año las flores y las plantas que están en en los sitios públicos están hay más flores, hay más más verde y los pájaros se escuchaba los pájaros cantar. Se escuchaba los pájaros cantar. Ahora no tanto, porque ya hay coches otra vez, pero... Durante unas semanas fue una gozada. Sentar en mi terraza y ahí los piu, piu, piu, los diferentes pajaritos y tal. Los, los sonidos de la naturaleza son... Sumamente relajantes, ¿sabes? En... en en Venus, por ejemplo, la, y, y refiero a Venus mucho porque es, es el ejemplo que hay, ¿no? Estás ahí y escuchas las, las ardillas en, el ar, en los árboles y el, hay un pájaro carpintero. Eh, y, y otros pájaros, hay un pájaro que cantaba por la mañana. Es una, es una pasada. Y, y todas estas cosas las perdemos cuando, cuando tenemos el... El sistema que tenemos ahora, nos separamos de la naturaleza. Es una, es una pena gordísima. Sí. A ver, seguimos. Mateo, ¿quieres leer lo de aeropuertos? Bueno. Eh... Aeropuertos. El domo central de este aeropuerto contiene terminales, instalaciones de mantenimiento, servicios y hoteles. Las pistas están dispuestas en una configuración radial que permite a las aeronaves despegar fácilmente a favor del viento y evitar peligrosos aterrizajes con viento en contra. Estaciones de emergencia a los costados de las pistas están equipadas contra incendios y cables de frenado de emergencia. Todas las pistas están equipadas con sistemas de drenado incorporado. Los pasajeros son transportados desde y hacia el aeropuerto por trenes. Muchos de los terminales son subterráneos para una mayor seguridad y un uso más eficiente de la Tierra. Okay. Esto de, de, de que se puede despegar fácilmente a favor del viento y evitar peligrosos aterrizajes con el viento en contra, cuando miras el diseño este redondo, te das cuenta porque puede entrar de cualquier dirección según el la dirección que viene el viento, ¿no? Y, y entonces para, para no tener este peligro. Y es tan lógico. Sí, es bastante interesante. A mí me hace pensar por qué no está en este momento. O sea, ¿cuál es el impedimento? Y, y me parece, o sea, todo lo que dicen esa parte de... que para evitar que hayan también colisiones, estén subterráneos. O sea, ¿por qué no se está utilizando? Que se drene tan bien las pistas. ¿Qué pasa? O sea, arquitectos egocéntricos y políticos que no saben lo que hacen. Falta, falta de imaginación también, ¿no? Falta de la información que tuvo Jack. Ay, no sé en vuestros países, pero aquí, por ejemplo, a veces te llevan en autobús, al, al, pero cruzas la, la, la pista y hay aviones y todo esto, y hay los cochicitos con los carritos, con las maletas y lo, los... Coches con el combustible, y, o camiones con el combustible, y a veces <coughs> si no es muy lejos el avión vas caminando y tienes el camino mm, trazado donde tienes que ir y gente eh, del aeropuerto que te guían, que te dicen, no tienes que ir por aquí y tal. Y, y yo muchas veces he pensado, esto es sumamente peligroso, pero y, y con esto de, de este diseño circular es genial. Sí. Y una cosa que, que es solo una especulación, pero, pero digamos de la misma forma en la que las ciudades a veces, o la mayoría de veces yo diría, se forman es simplemente eh, construyendo casi que sin ningún tipo de, de planeación, sino hasta después, de pronto también los, los aeropuertos, digamos, tenían unas planaciones muy básicas, y, y a medida que fue avanzando la tecnología, era más costoso, digamos, en, invertir en, en, en digamos, una, un diseño completamente distinto en términos económicos de plata. Eh, y entonces les tocaba era poner como un cúmulo aquí y otro cúmulo acá. Pero pues ni idea, no sé, no sé cómo funciona eso, pero... Sí, el dinero los limita mucho a, a los diseñadores también. Y ahora, los, a los aquí en España han hecho un aeropuerto que no se ha estrenado. Yo no sé si tiene como ocho o nueve años y nunca se ha estrenado. Todo el dinero que han gastado y es un elefante blanco. Uh -huh. Pero los políticos han llenado los bolsillos, claro, está de de eso sí que saben. Qué locura. A ver, ¿quién toca, Jay? ¿Te toca a ti ahora? Creo que sí. Vamos a leer sobre los hogares. Hogares. La arquitectura y viviendas de las ciudades evolucionarán en formas totalmente diferentes de las actuales. Con la aplicación inteligente de la tecnología se podrá proporcionar gran variedad de hogares únicos. Sus elementos estructurales serán flexibles y coherentemente ensamblables para satisfacer de la mejor manera las preferencias individuales de sus ocupantes. Estos hogares de módulos prefabricados ofrecerán un alto grado de flexibilidad, pudiendo construirse en cualquier lugar que uno pueda imaginar, como en medio de bosques, sobre la cima de montañas o incluso sobre islas remotas. Las casas serán prefabricadas a partir de un nuevo tipo de hormigón pretensado con un recubrimiento exterior flexible de cerámica. Son relativamente libres de mantenimiento, a prueba de fuego e impermeables a las inclemencias del tiempo. Sus delgados armazones podrán ser fabricados en masa en solo cuestión de horas. Con este tipo de construcción habrá un mínimo de daños por terremotos o huracanes. Todas estas residencias serán energéticamente autosuficientes. ...y contarán con sus propios generadores térmicos y concentradores de calor. Paneles fotovoltaicos se construirán en las paredes del edificio y en las ventanas. Termopaneles matizarán la luz solar con patrones de sombreado variable. Todas estas características serán seleccionadas por el ocupante... ...y la vivienda suministrará energía más que suficiente para su propia mantención. Muy interesante. Sí, sí. Aquí hay las imágenes que hay, muestran... Ah, mira, ahí hay un helicóptero. En el primer, en el, la primera foto que está arriba a la izquierda, ahí hay un helicóptero. Es lo que os digo de la, sí. la parte en el medio, es donde están los pasajeros, que no se mueven evidentemente y luego los las aspas giran. Eh, estos Buenas. son algunas de las casas que tienen modelos ahí en, en Venus, pero tienen... Un montón de diferentes. Y cada semana que hacen un tour, la gente dice, ¡ay, no sé cuál me gusta más! <ríe> Todos intentan decidir cuál les gusta más la idea, ¿no? ¡Qué buen problema para tener! ¡Sí! A saber qué, ¡Qué elegir problema. exacto Yo creo que de verdad, en ese aspecto, lo de las viviendas, oye, es muy impresionante porque... Sí, prácticamente entre todos los diseños que tienen, que son bastantes, verdad que lo he visto en los videos y es impresionante, de verdad. Tanto de dos plantas como una sola planta, en las que están a la orilla del mar o en un risco. Es impresionante, ¿verdad? Que es una casa de esos niveles. Claro, el elemento tecnológico involucrado es, una vez más, disponible para todos. Mm. Entonces, bueno, o sea, puedes escoger prácticamente la mejor comodidad. pues. Entonces... Es eh, verdad que eso es un cambio importante. Mucha sí. gente lo ve como muy lejano, pero es totalmente factible. Yo los encuentro estéticamente muy, muy agradables a la vista también. Y cerca de donde vivo hay una zona un poco... <risas> y hay gente que están construyendo casas nuevas y parecen bunkers cuadrados y, y no sé horribles, parecen estos bunkers no, no parecen un hogar sí, tendrán una vista de, de, del copón, pero no tienen nada de apetecible no sé y luego lo decoran con hay uno que tiene un, un, una estatua un modelo de un jirafa para decorar su terraza, claro, porque tiene una porquería de una mierda de casa, es horrible, feísimo y lo tiene que decorar y pone un jirafa <risa> hay que tener más, más dinero que, que gusto. y además que digamos lo, lo estético a veces yo he encontrado que la gente como que no digamos no conoce por ejemplo en condicionamiento pavloviano uno puede hacer agradable o feo cualquier cosa si, si digamos se asocian los estímulos de ciertas maneras entonces digamos que si uno vive en una casa, digamos que a mí me parecen feos los domos. No es cierto, pero digamos. Y, y entonces, pero yo veo que cubre mis necesidades, yo veo, yo veo que vivo, vivo bien, vivo tranquilo, etc. Esa casa termina siendo preciosa comparada a una que, no sé, que aquí puede ser la casa modelo, pero estoy pendiente en si me van a robar, si... ¿sí? Entonces... Sí, eso, eso me parece también importante. Ay. Y otra cosa que a mí me parece importante es que sean autosuficientes, eso te evita depender de las otras, no sé, personas, y de ciertas cosas que, no sé, en tal provincia es escasa la energía para llevarla por la red de energía local, entonces pues la casa con paneles me sirve, eh, tengo manejo de aguas, todo, entonces no necesito estar pegado como a al, no sé, como al núcleo de la ciudad, sino que puede estar alejado explorando, suponiendo que fuera un biólogo marino o alguien interesado en los animales, puede vivir en una casa totalmente sostenible sin necesidad de depender. Eso me parece muy importante. Sí. Vaya. Yo también. Que sean suficientes se puede olvidar uno de la factura de luz y todo porque todo está en simbiosis con el entorno, me imagino. Se puede hay tantos poner, beneficios tantos paneles solares todo más bonito todo más eficiente sí bueno. uh, qué le toca ahora David te toca a ti me toca a mí Creo. Ok, voy automatización inteligencia artificial la clave para lograr abundancia y un alto estándar de vida para todas y cada una de las personas en el planeta es automatizar cuando antes tanto como sea posible. Mediante la sustitución del trabajo humano por máquinas y la aplicación de una economía basada en, lo, en los recursos, todo el mundo vivirá mejor que las personas más ricas de la actualidad. Un futuro en un futuro sin cerraduras en las puertas y sin el miedo de que alguien te golpee en la cabeza para robar tu dinero o tus bienes. Será posible, porque todo el mundo tendrá libre acceso a todo lo disponible. Y la forma de lograr que las casas estén disponibles y en abundancia es mediante la automatización y la utilización de los recursos de forma inteligente. La cibernación, esto es, la fusión de las computadoras con la producción, producirá una cantidad de bienes y servicios sin precedentes. Aún queda mucho por hacer en el campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la programación de computadoras que simula la toma de decisiones humanas, realiza pruebas de hipótesis y tiene la habilidad de la autocorrección. La inteligencia artificial rediseña los sistemas mecánicos y electrónicos para simular y mejorar el desempeño humano. Posibilidades tan estimulantes como estas recién comienzan. Si es utilizada con inteligencia y humanidad, la cibernación puede considerarse como la única verdadera proclamación de emancipación para la humanidad. Permitirá a las personas tener el más alto estándar de vida concebible, prácticamente sin la utilización de mano de obra. Libera por primera vez en la historia a las personas de sus actividades rutinarias de repetición diaria. Cuando los seres humanos sean libres de los anticuados métodos de un sistema monetario, finalmente comenzaremos a entender lo que significa ser realmente civilizado. Cuando usamos masivamente la automatización y la cibernación, no solo los trabajadores de la industria pueden ser sustituidos por máquinas, sino que también la inmensa mayoría de profesionales. Incluso hoy, los más visionarios escritores futuristas tienen dificultades para aceptar la posibilidad de que los robots puedan sustituir o cirujanos, a cirujanos, ingenieros, altos directivos, pilotos de compañías aéreas y otras profesiones. Las, las máquinas podrán reemplazar fácilmente a los seres humanos en los asuntos de gobierno y en la gestión del mundo. Esto no representa... Un derrocamiento por parte de las máquinas, como algunos podrían temer. Muy por el contrario, la transferencia gradual de la forma de decisiones sobre los humanos a las máquinas de inteligencia artificial es la siguiente fase de la evolución social. Gracias, gracias. Es muy largo esto. Yo que el sí. de la, del capítulo es muy chiquito, pero te he interrumpido ahí porque si no ibas a, a leer hasta el final. Pues sí, teniendo en cuenta otra vez que este libro fue escrito hace más de una década, pues el la inteligencia artificial ha avanzado mucho. Ayer justamente vi eh, una entrevista con Sofía. ¿Sabéis quién es Sofía? ¿El robot Sofía? Sí. ¿Sí? ¿La habéis sí. visto? Sí. Y la entrevista, este coach americano, Tony Robinson. Robson, Tony Robinson. Y la verdad que está muy bien. La, la voz es, uh, es robótica un poco todavía. Pero tiene una conversación. Además, le, le hace preguntas bastante complejas. Y, y ella responde. y, y Es súper interesante. Buscaré el, el vídeo, deje que lo apunte, para compartirlo. Es en inglés, pero como todos hablan inglés. Tania, tú también hablas inglés, verdad? Uh, no. ¿No? Oh, bueno, pues... Mateo te lo traducirá. Aquí tengo un bolito. Espera, busco Sofía. Busco Sofía. Muy interesante la, la entrevista. No es muy larga. Y es increíble lo que, lo que necesitamos. Y le pregunta sobre um, los valores de, del, de los robots y todo esto: si tienen valores, si tienen emociones. Y muy interesante la conversación que tienen. Yo yo vi uno yo vi uno como en 2017 de Sofía hablando con el, la anterior versión del, del robot que tenían, que, que es, un, es un hombre, eh, y bueno, tenían cierta conversación interesante, y hace poco vi a, a Nildy NIL, NIL Gris Tyson hablando Ajá. con Sofía, y ¿Ah, sí? wow o sea, sí, se la recomiendo, Ay. es muy salvaje. Ah, tienes que buscarlo y compartirlo, por favor. Claro que sí. Que será interesante. Sí, yo digo que la parte de los robots, o vamos más allá, la inteligencia artificial, por lo menos lo que es sustituir las actividades repetitivas y peligrosas, creo que eso es una parte muy importante, porque hay muchas actividades necesarias, pero a su vez peligrosas. Eso lo puede hacer perfectamente una máquina, perfectamente y hasta mejor. Entonces, claro, hay que prepararse para eso. Mucha gente eso. no lo entiende, ¿no? Pero hay que es prepararse las, para eso. Esto es una de las cosas que dice Sofía, que pueden hacer los trabajos peligrosos y aburridos para que los hombres no los tengan que hacer. Muy interesante. Ok, sigo yo. A ver, ¿hasta dónde estábamos? Sí, era 53, ¿no? Si hasta la... Sí, sí. Los sistemas computacionales son más efectivos debido, debido al número de sensores que poseen. Controles automáticos pueden ser activados por medio de sensores instalados alrededor de todo el planeta, conectados a través de una red mundial de computadores. Durante la transición de una sociedad monetaria a una base de, re, de recursos, equipos de ingenieros y analistas de sistemas, programadores de computadores, investigadores y otros similares, serán necesarios para ayudar a supervisar, gestionar y analizar el flujo de bienes y servicios. A medida que la sociedad basada en recursos avanza hacia un mundo más cibernético, la mayoría de las profesiones dejarán de ser necesarias para el funcionamiento y gestión de la civilización. Las computadoras serán capaces de diseñar sus propios programas, creo que ya pueden ¿eh? algunos, Mejorar y reparar sus propios circuitos y actualizar la información de las necesidades sociales. Centros cibernéticos interrelacionados coordinarán las industrias, los servicios, los medios de transporte, los centros médicos, la educación, junto con la información en línea de la economía mundial. Sistemas computacionales subordinados relevarán la gestión en caso de fallas o interrupciones temporales. La inteligencia artificial configurada de esta manera y dentro de una economía basada en recursos, traerá consigo cambios muchísimo más significativos para la humanidad que cualquier otro avance, filosofía o revolución previa de la historia. Es de vital importancia comprender dos cosas, que lo que evidentemente falta en nuestra sociedad actual es la gestión inteligente de los recursos que posee la Tierra, y que la mayoría de nuestros problemas pueden ser resueltos mediante el uso inteligente de la tecnología. En consecuencia, puede lograrse un mucho mejor estándar de vida para todos los habitantes de la, de la Tierra si la totalidad de los recursos disponibles son utilizados de manera eficiente, conectados, organizados y supervisados por un sistema global para beneficio de todas las personas y no solo el de unos cuantos pocos, pocas. Así que ahí está. Ay, yo creo que he leído, no sé dónde, que hay computadores que, que, que pueden crear programas ya. No, no necesariamente muy complejas, pero como cualquier cosa. En cuanto empiezan, exponencialmente avanzan. ¿Cómo es que era ese... ¿Cómo es que era ese Tania de, de, de OpenAI? ¿Te acuerdas? Pues es un, es un nuevo lenguaje de programación que lo que hace es que tú pones sentencias en inglés y el programa lo que tú le dices, sin necesidad de que tú hagas el código como programador. Es... Como súper interesante porque no tienes que saber nada prácticamente de programar y él ya lo hace. O sea, es literal decirle lo que quieres hacer y él ya hace el programa. Increíble. Qué maravilla. Eh, quería comentarles algo. Me imagino que ustedes habrán visto la película Interestelar hace de uno o dos años atrás. ¿no? Bueno, hay una secuencia que a mí me impresionó mucho en la película que creo que para mí es lo mejor. La secuencia cuando está Matt Damon dentro de la estación espacial que se vuelve loco y decide, explota, eh, decide escaparse de la estación y la estación explota. O explota una sección de la estación y la nave queda girando, la estación queda girando en el espacio a la deriva. Entonces está el otro protagonista, el astronauta, está con uno de los robots dentro de la nave. Entonces él tiene que sincronizar el giro de la nave con el giro de la estación espacial era imposible que el, el astronauta lo hiciera, porque a la velocidad y la precisión que tenían que tener, lo puede hacer es una máquina, que de hecho es el robot, creo que se llama Talos, el robot. Es impresionante, porque en la forma como la firman, el robot mueve milimétricamente el control manual de la nave y logra eh, sincronizar la nave con el giro de la estación espacial para rescatar a la, a la otra astronauta que estaba ahí presa, pues. Pero es lo que te digo, o sea, hay cosas que los humanos nunca van a poder hacer porque ya el nivel de precisión y cálculo, al mismo tiempo que tiene que hacer una máquina o una computadora, bueno, Jack lo mencionaba muchas veces, que era prácticamente imposible que un humano lo pudiera hacer, pero una mm. máquina, perfectamente, o imagínate, una o más máquinas, uff, en un momentico, es impresionante. ¿Cómo se llama esta película? Interestelar, es muy buena, es interesante. Está en Netflix, okay, creo que. Sí, está en Netflix. Eh, bueno, no sé si ahorita está en Netflix, no sé, pero eso está disponible en internet. Es muy bueno. ¿Es con Matt Damon o es con.? Matt Damon es que no y Matthew, si es... Matthew McConaughey. Es interesante, sí. de verdad. Bueno, las propuestas del espacio, los viajes por los. ¿Cómo es que los hoyos? ¿Cómo es que se dicen? El, el, eh, o agujeros de gusano en el espacio, este y lo otro. Pero es interesante, por lo menos, ¿no? Porque. De hecho, el, cuando despega la misión, son dos robots. Uno que se llama, creo que Safe Save, y el otro es Talos. Uno de ellos, muere, bueno, no es que muere el robot, lo destruyen en una explosión previa y quedó, creo que no Talos. No me cuentan más, no me más <risa> No, si no, a... la película es larga, la película es larga. No te preocupes, <risa> hay mucha información. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! <risa> lo buscaré, a veces si lo encuentro y lo veo esta noche. Eso está bueno. Que me gusta ver cosas antes de dormir. Um, ¿A quién toca ahora? ¿Tania? Ok, voy. Que se me... um, mega máquinas. Sí. Las mega máquinas representan un cambio radical en la apariencia física, rendimiento y desempeño de las máquinas. Actúan como sistemas vivos, ya que son capaces de tomar las decisiones más apropiadas según sea su uso. En caso de amenazas imprevistas o peligrosas para los seres humanos, actúan en nuestra defensa. Para, re para reducir al mínimo las fallas de sistema, sus computadoras estarán diseñadas para ser flexibles y capaces de desactivarse automáticamente en caso de falla de alguna de sus piezas. En una economía cibernética mundial avanzada, grandes máquinas controladas por sofisticados sistemas de inteligencia artificial serán capaces de construir canales, excavar túneles y levantar puentes, viaductos, diques sin necesidad de participación humana. La participación de los seres humanos consistirá en seleccionar los propósitos adecuados. Masivas estructuras de automontaje restaurarán resultarán ser más eficientes en la construcción de la infraestructura mundial. No se trata de, de ciudades en serie como algunos podrían pensar. Creer una planificación global a gran escala implicará necesariamente uniformidad, simplemente no es correcto. Las fábricas pueden ser diseñadas por robots para robots. Sistemas cibernéticos programarán de forma autónoma gracias a la retroalimentación del entorno. Las máquinas del futuro serán capaces de autorreplicarse y efectuar mejoras. Además, de reparar y actualizar sus propios circuitos, puesto que las computadoras y los sistemas serán continua y automáticamente monitoreados, los repuestos se suministrarán e instalarán con anticipación a cualquier desgaste. Las máquinas funcionarán continuamente, excepto cuando lleven a cabo sus propios mantenimientos o reparaciones, para ahorrar energía, que es importante en una sociedad basada en recursos, muchas fábricas podrán ser eliminadas, pues muchos productos serán elaborados durante el suministro. Por ejemplo, módulos de transporte al interior de las embarcaciones, trenes y aeronaves podrán procesar productos perecibles como pescado y hortalizas mientras van rumbo a su destino. Usar tecnologías de esta manera hace posible que una sociedad global cambie y avance en el menor tiempo posible. Usted debe recordar que todo esto es posible gracias a que el objetivo principal es beneficiar a todas las personas y no obtener utilidades monetarias para determinadas empresas o individuos. Gracias, Tania. Esto de que se, uh, los, los repuestos se pueden suministrar y instalar con anticipación a cualquier desgaste es totalmente opuesto a hoy. Hoy el coche te empieza a hacer un ruido y vas tirando kilómetros y kilómetros a ver, a ver, a ver si saco un poquito más porque no tienes la plata para repararlo. Imagínate que, que todo esto, el peligro de andar con un coche que no funciona bien, ya no existirá. Oh, ¡Qué bien! Y supongo que a todos nos ha pasado alguna vez que el coche nos ha fallado, en el peor momento y en el peor sitio posible, a mí la junta de la culata de un coche muy viejo que tuve, me, me puso la luz roja cuando estaba en el paseo marítimo, en el, en el carril de la izquierda, que había, son tres carriles en aquel punto, yo estaba en la izquierda, y aunque hubiera estado a la derecha, no hubiera podido parar porque no hay... Uh, no sé cómo se llama, carril y eso para accidentes, digamos. Y oh, lo que pasé para sacar el coche de ahí y ponerlo fuera de peligro. Y luego no había, no había móviles todavía para llamar a un mecánico. ¡Ay, oh, Dios mío! Qué mal que lo pasé. Y otra vez me, me pinchó una rueda y tuve que subir, tuve que conducir un poquito más para subir a la vereda. Para, para llamar a, bueno, era un domingo, no había que llamar a un mecánico, pero afortunadamente había un chico conmigo que me ayudó a cambiar el neumático, el único problema era que tenía un brazo enyesado. <risa> Así que ya no, el chico que sabía hacerlo, pero solo tenía un brazo, y yo que no sabía muy bien, pero le quería ayudar, ¡qué desastre! Y al final un señor vino y nos ayudó, le invitamos a tomar un café al final. Bueno, una cerveza, perdona, una cerveza le invitamos a tomar. Ay, no, esta, todo este tipo de, pe, de pesadilla no existirá. Sí, sí, es cierto. Son, son cuestiones, si tú te pones a ver, eso es una cuestión técnica, lo que te pasó a ti, pues, ¿me entiendes? Sí. Es algo técnico, y es ahí, yo digo que una de, las, de estas cositas escondidas, que una vez más lo digo, a mí me llamó mucho la atención del proyecto Venus, es eso, pues, esa parte técnica que evidentemente la sociedad no está educada hacia eso, a la parte científica, técnica, y entonces eso también ha proliferado que ciertas cosas no se hagan como deben ser o, o se hayan diseñado correctamente, y es por falta de esa educación. Ah. Yo creo que eso en las próximas generaciones va a tener un cambio radical. <risa> vaya, vaya, vaya. Venga, uh, hemos leído todos dos veces... Sí, creo que sí, ¿no? ¿Qué tal para hoy? ¿Nos ¿No basta? Lo dejamos ahora para la semana que viene. Sí, es un capítulo largo, ¿eh? El capítulo 7. Ah, bueno. Todavía queda un rato. Maravilla. Sí, pues podemos terminar ¿Ay? hoy y continuar la próxima. Para mí está hoy. ¿Qué? ¡Ay! vamos a poner un huevo. Gente de gallinas. <risa> Mateo, ¿eres tú que tiene gallinas? Creo que sí. no. ¿No? ¿Qué interesante? Yo, sí, pero... Yo... Ah, Yo tengo Ah, bueno, esto es un gallo, no es una gallina ¿No? Es un gallo Qué bueno Ok, pues gracias por estar Y nos vemos la semana que viene Y tengo que subir dos vídeos Porque se ve que la, la de la semana pasada No lo subí, así que lo subiré Enseguida que puedo, ok Besito Vale que pasen bien. Oh. Chao.